Hace unos días hablamos sobre un extraño objeto que cayó del cielo en el estado de Veracruz en México el día domingo 31 de julio, donde alrededor de las 10.18 de la noche, tiempo del centro del país, una noticia comenzó a difundirse en redes sociales donde supuestamente vecinos de la zona de Río Medio 4 habían reportado la caída de un artefacto extraño que venía procedente del cielo y comenzó a causar extrañeza entre los internautas, comenzando a decir que se trataba de la parte de una nave extraterrestre Estás a punto de entrar a mi canal de investigación Oxlack. La verdad del objeto extraño que cayó en Veracruz Se comentaba que vecinos de esta zona de Veracruz habían escuchado el descenso del artefacto ya que al venir procedente del cielo, este hacía mucho ruido, y aunque lograba verse luminoso, no se encontraba envuelto en fuego, ya que lograron ver cómo el supuesto ovni quedó atrapado en la copa de un árbol sin que nadie supiera más de lo que se trataba. Dicha noticia fue difundida por un meteorólogo veracruzano llamado Isidro Cano Luna, donde solamente mencionaba que lo que había caído en efecto provenía del cielo, y que quizás se trataba del resto de un cohete chino que estaba en descontrol. Sin embargo, medios locales como Código Rojo Veracruz, al investigar la supuesta caída de la parte de una nave OVNI, detalló que podría ser totalmente falsa, después de una intensa búsqueda del objeto por más de dos horas, incluso con ayuda de un dron. Es en este punto donde llegamos a la verdad del caso, ya que al seguir la investigación de este misterioso objeto, pudimos dar con otro medio local. En esta ocasión se trata de XEU Noticias Veracruz, en donde Israel Hernández nos presenta un poco de la verdad de este caso. Aquí se encuentra la famosa esfera. No está sobre la copa de un árbol, como se habían dicho, miren. O Esa es la calle. Yo estoy trabajando allá. vamos a pasar aquí adentro. Miren la ruta de corte esa es la famosa antena había yo dicho que era de metal pero ya viendo bien aquí es de fibra de vidrio estamos sobre un terreno baldío miren algo muy curioso cuando yo vi la imagen no se logra apreciar bien pero yo me, me guié porque en esa parte de la barda sale en la foto y pues se me hizo muy familiar y por hice comparaciones y tomé fotos tratando de, de enfocar el mismo ángulo donde fue donde fue mandado y se hizo viral y pues aquí estamos estamos a escasos 400 o 500 metros del, metro, de, del centro pues esto sería todo de mi parte y un saludo que tengan excelente Israel Hernández es vecino de la zona y fue quien descubrió que la publicación que se hizo viral hace varios días es un fake news, pues ni cayó del cielo, ni está sobre la copa de un árbol y mucho menos es la parte del cohete chino que se estrelló sobre la tierra. En entrevista con XEU narra que para él es común observarla desde hace al menos 6 años, pues acude con frecuencia a limpiar una propiedad de su familia en ese punto ubicado en el centro de Ciudad Cardel, a unos 150 metros de una tienda de electrodomésticos. La semana pasada vio en las redes sociales que estaba circulando una foto de la misma esfera y la atribuían al objeto volador no identificado, versión que desde un inicio parecía irreal por las características proporcionadas, pero que muchos creyeron. Al percatarse de la mentira, decidió tomar algunas fotografías por la noche y desde el mismo ángulo. El resultado fue similar a la famosa fotografía que estuvo compartiéndose en Facebook principalmente. Explica que se trata de una bola metálica que anteriores administraciones colocaron en el sitio en donde ha crecido hierba. Por el lado que no se ha observado, tiene plasmada la historia Ruta de Cortés, lo que parece antena es un tubo. En términos coloquiales es como un globo terráqueo en donde tiene dibujados algunos mapas de la región. Finalizó. El objeto que supuestamente cayó del cielo sobre un árbol en la parte norte del municipio de Veracruz en realidad se trata de una esfera que desde hace varios años está postrada sobre la maleza en un lote baldío en Ciudad Cardel, Veracruz. Ahora ya sabes la verdad de este caso. No te dejes engañar. Y por favor comparte este video para que muchas más personas conozcan qué hay detrás de esta fake news. Escríbeme qué opinas acerca de este caso. Luchemos todos contra las fake news y suscríbete a este canal. Comparte el video, dale like y nos vemos en el siguiente video. Donde estaremos investigando muchos más casos en internet para traerte la verdad.